Las genéticas autoflorecientes comienzan a poblar muchos cultivos de cannabis en nuestro país. El único handicap con el que cuentan es que su producción se presupone menor que las de las fotodependientes. Por ello son muchos los cultivadores que buscan extraer de estas variedades un aumento en su rendimiento intentando implementar las técnicas de cultivo que no funcionan en genéticas automáticas. Por ello hoy en Top Cultivo hablaremos sobre qué técnicas y qué podas se pueden implementar en estas variedades. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La primera pregunta nos la envía John Halsh desde Cali, Colombia. John nos pregunta ¿Puedo usar alguna técnica de cultivo en las autoflorecientes? Hola John, la realidad es que con las autoflorecientes no conviene usar ningún tipo de técnica o entrenamiento ya que como sabrás tienen un ciclo de crecimiento muy corto. Por lo general, cualquier tipo de técnica de cultivo que uses con genéticas autoflorecientes no dará los resultados que suelen dar con las genéticas fotodependientes, que es hacia las que están destinadas. Es más, en este tipo de genéticas automáticas no suele merecer la pena. De hecho, son solo algunas las que tal vez podrían ayudarte a la hora de intentar optimizar la producción que puedas alcanzar. Dado que desde su germinación las variedades auto comienzan una cuenta atrás, cualquier retraso o estrés que les generes a las plantas en crecimiento dará como producto unos rendimientos menores, que afectarán directamente tanto a la calidad como a la cantidad de la producción. Por todo esto, si tuviéramos que recomendarte algún tipo de técnica a usar con este tipo de genéticas autoflorecientes, nos enfocaremos en las de tutorización, como pueden ser el LST o el Super el LST consiste en guiar el crecimiento del tallo principal y de las ramas favoreciendo el crecimiento lateral e intentando homogeneizar la producción. En el caso del supercropping, esta tutorización se hace a partir de una doblez en las ramas que producirá un callo grande y fuerte que proporcionará mayor fuerza a la rama. En el caso del LST, basta con doblar sin romper las ramas, guiándolas mediante cuerdas, siempre antes de la floración. Si no son variedades con periodos de crecimiento extremadamente cortos, pueden usarse, aunque probablemente no den el mismo resultado que con las fotodependientes. Por ello, solo recomendaríamos usarlas con genéticas que, aunque sean autoflorecientes, tengan un crecimiento desmedido y se necesite un control de la altura, como puede ser el caso de una sativa autofloreciente. Si lo que quieres es un autofloreciente con un crecimiento al que domar, la deimos de nuestros colegas de Budasits te encantará.